En el Kila, en concierto con todos sus éxitos. 16 de mayo, 8 de la noche. Te lo trae el sitio de los grandes eventos en Granada. Palo de agua. Reserva ya tus boletas. 314-297-5185. Punto de venta. Celu Star Mao. Una llamada, no me dice nada. Te marco al ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Ronald Elquila y este próximo 16 de mayo estará en Palo de Agua Bar en Granada, así que no se lo pueden perder. Ronald Elquila en vivo con todos los éxitos. Tu cuerpo me llama. quien te va a amar como yo, bandida? No lo pueden perder. 16 de mayo, Palo de Agua. Nos vemos en Palo. Palo de Agua, una noche de mucho flow. Palo de Agua, el sitio número uno de la rumba en Granada.